Buenos días con todos. Este es su programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. El día de hoy les acompañamos Julio Acuña, Pablo Luis Oparede y Sebastián Oleas. Les agradecemos por acompañarnos una semana más. Les recordamos estamos en la web www.centroecuador.es donde podrán encontrar este programa y programas anteriores en formato podcast. De igual forma estamos en la página de YouTube de Radio Centro y todos los jueves a las 8 y media de la mañana en la señal de radio de Radio Centro. El programa también llega gracias al auspicio de la Fundación Crisfe, que nos trae consejos financieros y educación financiera. La página web de consejos financieros es www.consejosfinancieros.org. Y finalmente, les invitamos a visitar la página web de la universidad www.usfq.edu.es, donde encontrarán información sobre nuestra oferta académica de pregrado y posgrado, en particular la maestría en economía, cuya cuarta corte ya está abierta, o sea, las inscripciones para la cuarta corte están abiertas. Esta en Arranca agosto. en agosto, ¿no? Exactamente. Arranca en también. agosto. Agosto, eh, ya hay las fechas para los exámenes de ingresos, requisitos, todo lo pueden encontrar ahí. ¿Sí? Es una buena oportunidad. Y, uh, y también les invitamos a seguirnos en nuestras publicaciones regulares, como es Coyuntura y Coyuntura Express, el último número que acaba de ser publicado. Y tiene que ver, lo escribió Pablo a propósito, y tiene que ver con eh, los efectos de la guerra eh, no declarada de Rusia a Ucrania sobre la economía ecuatoriana en particular. Sí, no sé si ¿Guerra era, no declarada? ¿No está declarada? Eh, no, porque según Rusia es una operación especial. Y, ah, Ucrania, Ucrania y Ucrania no le ha declarado la guerra a Rusia. Entonces, <risa> sí, es, el lenguaje da para todo, Pablo. lenguaje da para todo. Sería interesante, tú que te gusta leer cosas, Sebas, revisar en la historia cuántas guerras sangrientas hubo que no fueron declaradas. Ser, claro. Debe ser interesante chequear. Debe ser un montón. Bueno, creo que, sí, antes de, antes de hablar, sin sí, saber, voy a, voy a darle una vuelta. Voy a darle una vuelta. En el próximo, en el el próximo, próximo programa, programa podemos, puedes contar eso exacto. y como para entonces todavía seguirá la guerra sin ser declarada, entonces todavía es un tema de actualidad. Claro, todavía será un dato inútil, pero ni tan inútil tampoco. Exacto. exacto. <risa> bueno, el tema del día queríamos conversar es eh, la reciente, muy reciente alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de los Estados Unidos que subió sus tasas base, digamos así, de 0,25 a 0,50. Se anuncia seis aumentos, digamos, similares durante el año para llegar probablemente algún rato en el año 2023 alrededor de 2,50. Esa es un poco la, la idea, ¿no? Eh, y el tema es por qué lo hacen. Ya iremos conversando de eso, pero simplemente quiero recordar que la razón de fondo es que la Reserva Federal ha sido muy generosa, digamos así, en términos monetarios en los últimos años para tratar de enfrentar la pandemia y mantener la economía en vida. Eh, bueno, lo mismo hizo en el año 2008 para mantener en vida la economía luego de la gran crisis del 2008. Y bueno, también quiero recordarle a la gente que los emperadores romanos también hacían lo mismo hace 2000 años. O sea, no hay tanta novedad en esto. Eh, es un poco más sofisticado hoy y un poco más misterioso, pero en el fondo es exactamente igual. Eh, y entonces la economía americana efectivamente se ha, se ha reactivado, eh, incluso el desempleo en los Estados Unidos está bajísimo, eh, pero paralelamente a eso se ha desatado por primera vez en cuare, más de 40 años un proceso inflacionario muy marcado. Eh, estamos por encima del 7% en los Estados Unidos de inflación anual, en Europa por encima del 5%, en fin, en todas partes, inflaciones que no se han visto desde hace mucho tiempo. Eh, Causadas por este impulso del Banco Central y también por los cuellos de botella y una serie de problemas que se han dado al salir de la, de la pandemia. Y entonces el Banco Central dice: para atacar la inflación, yo tengo que subir las tasas de interés. Eso lo quería poner un poquito el, el contexto general de, de dónde viene todo esto. Así que vamos adelante con ese tema, ¿no? Sí, hay que decir ahí, Pablo, antes de arrancar discutir el tema, que no, si bien. Los últimos, o sea, los últimos en incrementar la tasa de interés de los bancos centrales, no sé si significativos, pero digamos que impactan en el mundo. El último ha sido los Estados Unidos. Antes de eso lo hizo el Banco de Inglaterra también, o Nueva Zelanda, Corea del sí, sí. Sur, Brasil, Rusia y Sudáfrica el año, el año pasado, ¿no es cierto? Todos de ellos eh, enfrentando procesos inflacionarios importantes y recurriendo a la, a la, misma, a la misma herramienta, ¿no? Obviamente, sumando el Banco Central de Nueva Zelanda, con todo respeto, eh, Brasil eh, y todos los demás, el peso, incluyendo casi hasta Inglaterra, eh, el peso de la comparando Federal. con el peso de los Estados Unidos, es bastante menos Por eso nadie se, nadie se preocupó mucho claro, de lo que hacían esos, esos bancos centrales. ¿no? Esa es otra liga, ¿no? eso sí es otra liga. Exactamente. A a es otra liga, sí. Y en eso los Estados Unidos está casi solito, en la liga solo ahí arriba. Claro. Es como en el fútbol americano, ellos hacen ligas solitos pues en este tema también. del peso monetario de los Estados Unidos pues también casi hacen liga solo ¿no? y se está hablando que el banco central de Europa eh, haría algo similar en los próximos días semanas meses está en la misma dirección y claro Europa tiene un poquito más de un poco más de peso no sí pero bueno ahora pero la sí. pregunta para la gente que nos escucha y qué tiene que ver la inflación con subir las tasas de interés no entonces básicamente aquí lo que están tratando es de apaciguar no la capacidad de la inflación, como dijiste ahorita, la, la última estipación en este mes fue de 7.9. Y el banco, si mal no recuerdo, ¿ustedes si recuerdan cuál es la cifra, cuál es el, el, el objetivo al cual quiere cerrar este, la cifra inflacionaria a final de año? Bueno, quieren volver en el periodo de este año y el año próximo quizás un poco más, porque no se sabe cuándo esto tendrá resultados, quieren volver al objetivo del 2%, ¿no? Ese es el, el objetivo final, digamos, ¿no? Pero ahí hay una preocupación bastante grande, ¿no? Que hay dudas si en realidad se va a poder llegar hasta el Pero si te interrumpo, Julio, discúlpame, sí. ¿por qué no le explicas a la gente nuevamente por qué subir las tasas de interés baja la inflación? Creo que hay que desarrollar sí. un poquito la idea, si no, es, si no es problema. Sí, básicamente aquí lo que estás tratando de hacer es un poco eh, eh, calmar el, de alguna manera, ¿no? Tratar de, de fomentar el ahorro y mover el dinero, ¿no? Mover el dinero hacia, hacia bonos y distintos activos. Y un poco calmar este uh -huh. y ahí en ese mismo sentido lo que o sea, básicamente incrementar la tasa de interés la de la Reserva Federal impacta en todos los otros tipos de interés, digamos, que, que rigen la economía. Entonces aquel que pensaba comprarse un auto a crédito lo pensará dos veces o aquel que pensaba comprarse la casa lo pensará dos veces o financiar su consumo e incluso las mismas empresas si pensaban financiar su inversión a través de deuda. Van a pensar los ves porque ahora resulta mucho más caro y este es básicamente el mecanismo que se busca, ¿no es cierto? Quieres contraer la demanda, quiere reducir la demanda en la economía y eso eventualmente debería tirar hacia abajo los precios, ¿no es cierto? Es un poco la lógica. Mira, logica. esto es un poco como cuando hay más demanda de limones eh, y la misma oferta, el precio de los limones sube, ¿no? Aquí estamos hablando de la inflación, que es un proceso continuo, pero digamos es algo similar, si la, si la demanda sube, los precios suben. Y si se logra frenar la demanda, pues los precios tienden o a bajar o al menos dejar de subir tanto. no Entonces ese tema se trata de hacer lo mismo a nivel de la macroeconomía, que es frenar la demanda. Como te decía, Sebas, mm. autos, vivienda, empresas, consumidores, limones. Cuando uno va al supermercado y dice yo le giro nomás a la tarjeta de crédito. Ay. Si ahora te sale más caro, piensas dos veces y dices caramba, Tal vez no sea tan buena la idea, así que dejaré. Estoy comprando cinco lechugas, voy a dejar una de lado y solo me compro cuatro. Ahí me preocupa que financies tus lechugas de crédito, Pablo. Pero mira, tú estoy financiando menos lechugas. Es, es importante. <risa> Eso es un razonable. Muy bien, muy bien. Ahí sí, es sí. el punto que, le, que les quería mencionar. No, la iniciativa es, históricamente, siempre se ha operado de esa manera. ¿no? Subir la tasa de interés y conlleva todos los mecanismos que puedes mencionar. Pero ahorita eh, Estados Unidos está en un impasse interesante. Eh, digamos, por un lado tenés eh, la tasa de desempleo más baja en, en, en, en, en muchos años. Estamos hablando de que sigue el 4% o menos del 4% por un lado. Y por otro lado, tenés de que no es solamente que hay una tasa de desempleo y un mercado que eh, en inglés solamente le dicen que está tight. Eh, el otro tema que hay tener es de que los salarios están aumentando considerablemente. Este mes, este mes o en, el, en los últimos eh, meses se estaba esperando un aumento salarial del 6%, que es bueno desde la perspectiva del consumidor, pero yo miro una limitación de cómo contener la inflación. Si tenés un mercado laboral que está súper exigente, que hay poco desempleo, hay un montón de vacantes, no se llenan y los salarios siguen subiendo, porque eso le sigue poniendo presión a los precios y a la demanda de los bienes y servicios. Entonces, eh, eso era más o menos. Yo uh -huh. creo que tú has planteado algo muy importante, Julio, que es si es que esto va a funcionar o no, pero me parece que tenemos que ir a sí, exactamente. al break. A la primera y, pausa nos vamos. Eh, volvemos con el programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco. Julio Acuña, Pablo Luis O'Paraíso, Sebastián Volvemos en un momento. Este es eh, el programa que llega gracias al auspicio de la Fundación Crisfe. Ya regresamos. Espacio Publicitario. Ponle fe a tus finanzas Con ahorro y planificación logras tus metas Tómese su tiempo para hacer un presupuesto mensual Establezca prioridades en sus pagos y cumpla lo que ha programado Revise qué gastos puede eliminar o al menos reducir Un consejo de Banco Pichincha y Fundación Cristé. Fin de la publicidad Usted escucha Economía de la vida diaria para cambiar la perspectiva en temas de inversión y estamos de vuelta al segundo segmento del programa de Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco. Para Luiso PareDES Julia cuña y Sebastián Oleal les damos la bienvenida. Les agradecemos a aquellos que nos están acompañando desde el principio del programa. Si es que nos siguen por las ondas de Radio, de radio Centro los jueves a las ocho y media. Si no, nos pueden encontrar en formato podcast eh, en www.centroecuador.es. Ahí podrán encontrar en la sección donde dice programas, economía de la vida diaria. Y ahí está todo el material de este programa y programas anteriores. De igual forma, eh, les invitamos a seguir el programa en la, eh, perdón, en la página de YouTube de la, de la radio. Y si no, también, no si no, si no, eh, seguirnos al Instituto de la Universidad San Francisco de Quito y a la Escuela de Economía y en sí a la Universidad San Francisco de Quito en la maestría en economía cuarta corte, eh, ya están abiertas las inscripciones, en la pestaña que dice academia o académicos o programas ahí aplastan y pueden encontrar la oferta finalmente le recordamos del programa de llegar a ese auspicio de la Fundación Crisfe que nos trae consejos financieros y educación financiera y de eso hablaremos en el tercer y último segmento, para que Pero Yo quisiera aprovechar Sebas uh -huh que estábamos hablando de, de la elevación de las tasas de interés en los Estados Unidos para frenar la inflación, que ahí ya hubo un consejo financiero tuyo muy importante eh, cuando yo dije que ya no vo que voy a ir a pagar las lechugas con la, tasa, con la tarjeta de crédito. Y tú dijiste qué barbaridad pagar las lechugas con la tarjeta de crédito y efectivamente no hay que pagar los gastos corrientes con la tarjeta de crédito, Exacto. con ninguna deuda, sino hay que pagar ese rato, claro. porque si no, eso es lo que hace que las deudas vayan a, a aumentando y aumentando. Y bueno, es lo que trata de hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos: encarecer el crédito para que la gente tenga menos tentaciones de endeudarse no empresas, vivienda eh, bueno, acciones mucha gente se, se ha estado endeudando para comprar acciones y para especular en el mercado financiero, incluyendo las criptomonedas eh, En fin, la, la idea es, es frenar ese proceso inflacionario, Julio decía algo muy importante que en estas circunstancias eh, hay dudas de si esto va a tener un efecto positivo en realmente bajar la inflación porque hay un mercado eh, laboral eh, cuya expresión muy española utilizó el Julio, que es un mercado, un mercado tight, tight. ¿no? en español, sí. Sí. Eh, sí. es decir, un mercado laboral muy apretado donde, hay, eh, donde la, las empresas buscan gente y no encuentran gente y que eso está llevando a una elevación de los salarios. Y obviamente, si la Reserva Federal quiere bajar las tasas de interés, eh, perdón, quiere subir hasta ese interés para bajar la inflación, pero hay una presión en el mercado, en el mercado laboral, pues eh, lo uno puede ir en contra, en, de, en detrimento de, en contra del otro, ¿no? Claro. Pero hay una cosa que es bien importante. La Reserva Federal no solo trata de bajar la inflación, sino bajarla sin afectar en exceso el crecimiento y el empleo. Claro, ¿no? ahí... Es muy eso. importante porque si no bajar la inflación uh, matando la economía, así se puede hacer. ¿no? Entonces, fácil, fácil. Esa, claro. Ese es realmente el tema de la Reserva Federal, cómo bajo la inflación sin afectar en exceso crecimiento y empleo, porque aquí en relación a lo que tú decías, Julio, una cosa que puede suceder es obviamente si las empresas se endeudan menos, si hay menos consumo, menos inversión, va a haber menos demanda de de trabajadores y si hay menos demanda de trabajadores, pues el mercado laboral se va a ir ajustando, que es parte de la idea de todo de todo esto, ¿no? Claro. Eh, entonces es una es un problema que la gente ve a ver si se logra el objetivo, pero se han planteado otros problemas también, ¿no? que podrían dificultar eh, conseguir este objetivo, ¿no? Sí, algunos pero estamos hablando de algunos problemas, por ejemplo, de, de logística de abastecimiento a nivel mundial, sí. Eh, ese es alguno de los otros problemas. ¿no? Por ejemplo, he escuchado que ahorita en Estados Unidos para conseguir un automóvil a veces tienes que esperar tres meses, cuatro meses, porque simplemente no llega. Entonces todo eso nuevamente es otro factor aliciente ¿no? a que sigan subiendo los precios. Exacto. El otro factor es en esta guerra no declarada en Ucrania. <risa> que les queda a ustedes el misterio para la próxima semana Exacto. de cuántas ha habido de esas no declaradas en la historia y que han generado conflictos importantes. digamos Conflictos importantes <risa> es es el efecto en fertilizantes, en el petróleo, en Bien, alimentos claro. básicos, etcétera, que eso también genera una presión en precios. Entonces uno dice será que con subir las tasas de interés se va a poder evitar eso. ¿no? Ese es otro factor. Y bueno, luego, luego hay otro factor que hay gente que dice que se ha subido muy poco la tasa de interés. ¿no? Que si tú quieres tener un efecto real, 0.25 no va a tener ningún efecto importante y más bien todo lo que ustedes han comentado, mercado laboral, uh, Ucrania, cuesos de botella, logística, pues va a ganar la pelea porque la subida de tasas de interés es, uh, es demasiado pequeña. ¿no? Claro, ahí es que el típico conflicto entre los entre los, la, las políticas de shock y las, las políticas progresistas, digamos, de de a poco, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ahí la receta? Sí. A lo, a Friedman, si quieres andar al perro, córtale la cola de una y no de a poquito, ¿no es cierto? Sí, exacto. Porque el tema que está detrás de esto, tú, Sebas, que das uh, teoría de juegos en la universidad y les vuelves locos a los alumnos sí, con no, eso, soy, ¿cómo sí. debe ser? ¿Cómo claro, debe claro. ser? Este es un buen profesor. Julio, todavía más que tú. Sí. Muy eh, muy <risa> Eh, tú, tú que das teoría de juegos en el fondo, este tema es un tema de de cómo el Banco Central manda mensajes y acciones que convencen a la gente de algo y cómo la gente recibe o no recibe esos mensajes. ¿no? Qué tan creíble va a ser, digamos, Exactamente. qué tan creíble Entonces, va a ser este incremento. ¿no? Porque miren, lo que quiere la Reserva Federal es decir, vea. Yo hoy estoy empezando a subir las tasas de interés y voy a hacer lo necesario para bajar la, eh, la inflación. Usted créame, Exacto. créame que eso va a suceder así y en consecuencia empiece a actuar con una tasa de inflación, con expectativas de inflación más Exacto. bajas que las que tiene ahora. Usted Exacto. tiene 7 en la mente. No, no, baje a 6, baje a 5, baje a 4, baje a 3, baje a 2 en su mente. Y la gente recibe el mensaje y le cree o no le cree a la Reserva Federal. No, eso es un es en el fondo hay un tema ahí de juegos, Sebas. Claro, de modificación de las expectativas, ¿no es cierto? Los mensajes que manda la, la Reserva Federal y qué tan creíbles es ese mensaje. Y si va a ser consistente en el tiempo la Reserva Federal en función de lo que ustedes han dicho también, ¿no es cierto? Y también, y también está ahí el, el, el mensaje, ¿no? De hecho, que okay, ya estamos haciendo algo, eh, pero no demasiado rápido, en el sentido de que tal vez me parece a mí que la, el mensaje o las señales eh, tampoco quiero crear la economía demasiado rápido. Pero el o sea, resultado es que puede algo, ser. Pero el resultado, Julio, puede ser que yo diga están bien débiles y van a seguir débiles. En consecuencia, no lo van, no van a lograr el objetivo de bajar la inflación como quieren. Entonces yo sigo actuando como actuaba antes con expectativas más altas de inflación porque no les creo. ¿no? Por eso la gente que dice debió haber sido una acción más Un fuerte shock. que muestre claro. más, más ganas de actuar, más fuerza para actuar. ¿no? Entonces, eh, y podría ser y podría ser. Entonces haya lo que llaman, y voy a retomar tus palabras en español, Julio, voy a usar palabras sí. en español, sí. que se produzca lo que se llama el soft landing, es decir, un aterrizaje suave donde se logra que baje la inflación sin afectar mucho el crecimiento económico. O puede ser que haya un hard landing, es decir, un aterrizaje forzoso, forzoso, como uno claro. se encuentra a veces en los aviones, ¿no? claro. en el cual... Sí se logra eventualmente bajar la inflación, pero a costa de, de un freno muy, muy fuerte en la economía, ¿no? Y esa es un poco la, la, la discrepancia que hay, ¿no? Exacto. Y ahí... Sí, sí y sí, te corto la idea, Julio, disculpa. Y ahí también hay que pensar que la pandemia tampoco se ha terminado, ¿no es cierto? Y que eventualmente siguen habiendo variantes y potencialmente puede incluso, eh, digamos, generar aún más de estos cuellos de botella, ¿no? Sí, para... Claro que sí, también una, un punto que me gustaría tocar es y a los mercados emergentes, y a los países en vías de desarrollo, ¿cómo nos afecta esto? Porque estamos entre, básicamente, o sea, no veo una salida positiva. Por un lado, no es bueno el nivel de inflación que está experimentando Estados Unidos para ningún país emergente, pero por otro lado, si empiezan a subir las tasas de intereses, van a afectar las economías locales. Eh, ¿Qué sé yo? Por ejemplo, salida de capital. Eh, uh -huh. que capitales privados eh, vuelvan uh -huh. o regresen nuevamente a invertir en bonos este, norteamericanos. Uh -huh. en bonos dólares, norteamericanos. Claro. Eh, aquí en Ecuador estamos bien, ¿no? Estamos dolarizados, entonces el tema del tipo de cambio no es ninguna preocupación, pero el resto de países sí te preocupa, ¿no? O sea, la salida de capital puede llevar a una depreciación de, de tu moneda local. Eh, estaba chequeando Perú y eh, el Banco Central de Perú creo que mencionó un par de... De, de punto en esa línea, ¿no? ¿De qué esperan que va a pasar con el sol. Sí, es muy importante y en el sentido que tú dices quizás vale recordar que la última vez hace 40 años que hubo una inflación muy alta en los Estados Unidos, el Banco Central con Paul Volcker, famoso banquero central de Estados Unidos, intervino fuertemente, subieron las tasas de interés muy fuertemente, mucho más que ahora, eh, y eso mató la inflación, pero generó el gran problema de la década de los 80 en América Latina, ¿no? Claro. El problema de altos costos de la deuda, el problema de endeudarse con altas tasas, etcétera, y todo eso llevó a toda la el descalabro la década, en los 80, ¿no? La década perdida. Sí, sí, sí, entonces uh, por eso, si se logra el, el, el famoso soft landing, el, el aterrizaje suave, para nosotros eso es lo razonable, pero para nosotros sería muy grave que haya que ir al aterrizaje forzoso. ¿no? Sí, sobre todo, sobre todo que vamos a ir a buscar más, más endeudamiento fuera, ¿no es cierto? Eso es lo más claro. probable que tengamos que hacer eso, y nos va a terminar más cara. Exactamente. Sí, y, y con esa idea, con esa idea nos vamos a la segunda pausa. Este es el programa Economía de la Vida Diaria, del Instituto de Economía de la Universidad de programas de gracias al hospicio de la Fundación Crisfe ya regresamos Espacio Publicitario Ponle fe a tus finanzas Use su tarjeta de crédito en lo que realmente necesita Utilícela en beneficio de su negocio no para cubrir gastos diarios o consumos improductivos Un consejo de Banco Pichincha y Fundación Crisfe Fin de la publicidad Usted escucha Economía de la vida diaria para cambiar la perspectiva en temas de inversión. Y estamos de vuelta al tercer y último segmento de su programa Economía de la vida diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito. Para Luis paredes Julia Cún y Sebastián Galea, les damos la bienvenida a este tercer segmento y al programa en general. Muchas gracias por acompañarnos. El programa de agradece al auspicio de la Fundación Cris con consejos financieros y educación financiera y de eso vamos a hablar en este segmento. Pero antes de eso, les recordamos estamos en la web www.centroecuador.es, donde podrán encontrar este podcast y podcasts exteriores en, en ese lugar. De igual forma, los jueves a las 8 y media de la mañana nos encuentran en las ondas de radio. igualmente visiten la página web de la universidad, www.usfq.edu.es, donde encontrarán la oferta académica de la universidad, en particular nuestra maestría en Economía, cuya cuarta corte, las inscripciones para ella ya están abiertas. Toda la información, requisitos, eh, la especialidad de la, de, la, de la maestría, los perfiles de los profesores y demás, toda la información ahí vale la pena. Y, y las publicaciones que tenemos, correcto, Pablo. la publicación Coyuntura, la publicación Coyuntura Express, hace poco acabamos de publicar un libro sobre la dolarización. Eh, en fin, ahí tenemos una serie de cosas que tratamos de compartir con ustedes y están ahí a, la, a las órdenes, digamos. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Y como nos corresponde el segmento de educación financiera, conectémoslo con el segmento anterior. Las tasas de interés ha subido en los Estados Unidos, la tasa de la Reserva Federal. ¿Impactará eso en nuestras tasas de interés domésticas? Y si es así, para las personas que nos escuchan desde una perspectiva de educación financiera y de salud financiera, ¿qué es lo que deberían hacer? Por si esperaríamos que efectivamente las tasas de interés en Ecuador también aumenten. ¿Eso es lo que pensamos? O sea, si fuese eso una posibilidad. Pero por qué no nos hacemos primero la pregunta, Sebas, ¿qué creemos, que van, van a subir igual que en el mundo o, o no van a subir igual que en el mundo? ¿Qué, qué pensamos nosotros? Sí. Yo creería que van a subir, pero tal vez un poco menos en el resto del mundo, porque ya tenemos tasas de intereses que son relativamente altas. Elevadas, claro. Ahora, eso va a depender de qué tan integrado está el Ecuador al mundo. Va a depender también de temas específicos. Por ejemplo, cómo va a estar la liquidez de la economía. Al final las tasas de interés también dependen de la oferta y la demanda, es decir, de factores internos de la economía. Claro. Una economía puede estar integrada al mundo, pero también tiene factores internos. No uh -huh. eh, el Ecuador está integrado al mundo y aquí hay McDonald's, pero también los ecuatorianos comemos fritada. Entonces también hay factores <risa> internos que cuentan claro. de verdad. No, no sí, es solo ahí, en ese sentido, en ese sentido supongamos que suben las tasas de interés, como ha ocurrido, exportar capitales, digamos, domésticos del Ecuador salen y podría caer la liquidez dentro del Ecuador, ¿no es cierto? Ese es uno de los factores que acaba equilibrando la Ex economía. Exacto. Ahora, tomando en cuenta lo que tú dices, suben las tasas de interés, ¿qué consejo damos a la gente? wow ahí eventualmente, de hecho, les va a resultar más caro endeudarse. Quizás si están en posibilidad, podrían empezar a liquidar sus deudas, no si están endeudados o a cortar los plazos de alguna forma, no tratar de empezar a liquidar capital para que, digamos, el pago de intereses no sea excesivo, dado que la tasa de interés, si es que sube, eh, para que les golpee menos. no sé Eso se me ocurre que podríamos dar cuenta. Que sean más estrictos, ¿no? Si, claro. si de aquí a unos meses viene el décimo tercero, el décimo cuarto, bueno, empezar a pensar que ese décimo no va a ser para ir a la playa, sino para pagar intereses. Eh, digo, perdón, para reducir deudas. Exactamente. Este sí. tipo de cosas hay que empezar a sí, planificar, sí, sí. Todos ¿no? estos de... por lo cual no estoy diciendo que dejen de ir a la playa, solo digo que haya una mejor planificación de las prioridades. ¿no? Sí, es un buen punto. Porque sí. si digo que no vayan a la playa, en cambio el sector turístico nos va a... Sí, si sí, no le vamos a planificar va exactamente, o sea, vayan a la playa, <risa> pero planifiquen bien sus finanzas, o sea, tengan una salud sí. financiera apropiada. Sí, sí. Luego hay que ser muy cuidadosos, creo yo, Sebas y Julio, con una cosa que, que se está dando muy fuertemente en el Ecuador, que es el sesgo de tasas de interés entre el sistema bancario y las cooperativas. Hay una, una brecha bueno, bastante sí, importante eh, y eso es una decisión de cada uno, cómo lo hace, eh, dónde pone su dinero, pero simplemente también es un tema de ser cuidadosos eh, y, plan, y, y mirar bien cómo invierten, dónde invierten, y, va, y, y guardando siempre una filosofía que yo creo que es fundamental. Al final es el mejor consejo financiero, que es poner los huevos en distintas canastas. Sí, eso es un, es un muy, muy buen punto. Muy no bien. dejarse tentar por, mm. por un lugar que le ofrece mucho más. Sí, de pronto aprovechelo, pero no lo aproveche con todo su dinero. Exacto. Reparta su dinero. ¿no? Y ahí creo que es importante, y voy a volver a un lugar común. Es esto de que a, may, a mayor retorno, a mayor tasa de interés, generalmente va a ser a mayor riesgo. ¿no es de alguna forma, a los depositantes les están pagando una mayor tasa de interés, no es cierto? Entonces hay que preguntarse en qué tipo de activos las cooperativas o bancos están están invirtiendo, no es cierto? A quién están prestando? En qué tipo de proyectos? ¿no? Y no es que no haya que tomar riesgos en la vida, por supuesto que hay que tomar, pero hay que medirlos nuevamente. Así como decíamos, hay que utilizar bien el dinero si suben las tasas para para ir pagando deudas y también irse a la playa, priorizar mejor. Eh, en esto de dónde uno pone el dinero, también hay que mirar el riesgo y, y dividir el riesgo, digamos, ¿no? Los famosos huevos y la canasta, ¿no? Eh, exactamente. Y con eso se nos acabó el tiempo el programa de hoy. Pablo, Julio, muchísimas gracias. El Muchas gracias, un abrazo, abrazo a, a toda la gente de Fundación CrisFed y nos vemos la próxima gracias. semana. Economía de la vida diaria. Chao. Chao. Hasta luego. Acabamos de escuchar Economía de la Vida Diaria, gracias al gentil auspicio de Fundación Crisfe.